Bueno, en el año 58, pues Córdoba, ¿Eh? si esto quiere pasar, Córdoba era así. Esta es una foto del 58 de la plaza de Costa Sol, de Ciudad Jardín, ¿no? Aquello que se ve de la, enfrente es en la calle Antonio Maura, ¿no? Y esta es la Avenida de las Hollerías, con la Torre de Mar Muerta allí al allí, allí frente. Bueno, ¿y cómo era Córdoba en el 58, ¿no? Cuando se aprueba el Plan General, ¿no? Pues en amarillo vemos lo que en estos planos, lo que era de la, del año anterior, o sea, del año 39, y en azul lo que ha ido creciendo la ciudad, eh, la ciudad planificada eh, durante este periodo, y en morado van a ir apareciendo lo que son los suelos parcelados. ¿no? En esta época, pues el núcleo crece por una parte, eh, pues concéntrico, ¿no? en la, al norte, en la huerta de la Reina y parte de Ciudad Jardín, y luego ligado a las carreteras principales, como la operación de Cañero, allá a la derecha, y la de... ...y la del de campo de la verdad en la antigua cartera de Castro... ¿no? ...y el único punto donde aparecen parcelaciones... O, ...o ocupación ilegal del terreno en esta época... ...es en la parte de Villarrubia... En, ...en la cañada real soriana... ...en el año 43 creo, 46... ...Ebro compra una pequeña azucarera que hay en, en Villarrubia... ...y empieza de, y demanda muchísima mano de obra... ...a muchísima gente trabaja a trabajar allí a la azucarera... ...y la, no hay una actividad o un sector inmobiliario que pueda darle vivienda a esa, a esa familia y lo que pues, pues empiezan a hacerse casas donde, donde puede y se generan estas primeras ocupaciones de la cañada real soriana en Villarrubia. Pero además hay otras ocupaciones que no llegan a ser parcelaciones, pero de viviendas unifamiliares que empiezan a hacer uso del territorio. ¿no? Esta es la zona de Liguerón. Eh, en, en verde ahí se ve es que está, el, color, el núcleo de liguerón y en rojo todas las edificaciones que existían en el año 58, según la autofoto que había en la época. Y hay infinidad de viviendas que eran de los la, de la obreros del campo, era, ahí la agricultura estaba funcionando a pleno rendimiento y demandaba muchísima mano de obra. Y en esas viviendas se asesinaban familia y familia, en casa vivían 20 personas, y personas en toda la parte del Higuerón. De y otra zona en la parte del Brillante. Y otras cosas, viviendas de, de segunda residencia, apoyadas en ese modelo que proponía... ...en el plano que hemos visto del 39... ...esta es una vista, eso, el edificio ese grande que se ve allí... ...es el, el colegio Lasalle... ...y esto sería la calle Roma... ...y como se ve como subiendo ya incluso la falda de la sierra... ...y está la, en este año pues bastante, bastante vivienda... ...ocupando ya el territorio ¿no? Y con esto pues se aprueba el plan general del 58... ...la ley del, de, la ley del suelo del 56... ...obliga a que todas las capitales tengan, de provincia tengan... ...plan general... Y, y, el, ...y Córdoba aprueba el suyo en el 58. ¿Y cuál es el, Este es el modelo de ciudad que propone el plan general, ¿no? Recoge ¿veis la mancha esta, de, ahí, de aquí he sacado la delimitación, la misma mancha que, que el, la comisión del 39 propone como segunda residencia y llevado al plano, para compararlo, este, en azul, en estos planos de planeamiento de plan general está el suelo que propone el plan como ampliación, como suelo urbanizable y suelo planificado, ¿no? Y el modelo es muy claro: es ¿eh? un crecimiento concéntrico de la ciudad, con una. La, la ciudad histórica se ve clarísima y otro anillo que, que la rodea con otra ronda, una segunda ronda. ¿no? Eso sería el crecimiento de la ciudad. Una segunda residencial brillante con un suelo más denso en la cercanía, que es el actual brillante que conocemos. Y luego los ponículos industriales, que es lo que vemos en la, ya fuera del núcleo asociado a las carreteras. ¿no? Pues ya aparecen las quemadas, la torrecilla y uno de. Bueno, el de a la izquierda asociado a las instalaciones del Iguerón que no llega, a instalaciones del Cerro en el Iguerón que no llega a ejecutarse. Bueno, el desarrollo de este plan general, ¿no? De esta, en esta época, desde este plan general que se aprueba hasta las elecciones democráticas del 79, ¿no? Pues la imagen de la época a esta, ¿no? El 600, los años 60, bonanza económica y, y mucho. Esto seguramente sería saliendo de fútbol, ¿no? Son las riberas ¿no? que vendrían... Entiendo, poder. esta época, esta es una gráfica que se ve en amarillo el IPC y en, y en, en, en gris es cómo como crecen los salarios, ¿no? Pues en la, época, en la mancha gris, esta época que, que estamos viendo, pues se ve al principio, pues la inflación sube, baja, sube, baja, que son los años 60, que parece que hay mucha más actividad, y esa línea azul es la crisis del petróleo del 73, que se dispara ya, pues el IPC se dispara a niveles casi casi de la, de la posguerra, ¿no?, en, en España. En esta época pues, se hacen miles de viviendas en la ciudad, Es la época de los 60, la emigración fuerte del campo, del campo a la ciudad y la, la ciudad se construye pues, a base con el modelo de los polígonos que conocemos no de los años 60. Este es el sector sur, pero se construye todo el barrio de Fátima de Levante, se construye entero, la Fuensanta, sector sur completo, en fin, prácticamente todo lo que conocemos de Levante y Levante eh, por el sur y todo el este de la ciudad se construye en esta época. Pues el, este es el sector sur y este es el, el Parque Figueroa. ¿no? Al, allí al fondo se ve Córdoba, ¿no? se ve en este momento que ya estaba separado de la ciudad y esa mancha primera que se ve son la, las morenas. ¿no? De esta época el, son los albergues provisionales del 63, se, cost, se hicieron para dos años ¿no? y duraron, duraron 20. ¿no? Bueno, pues en el 73 está ya la guerra esta de, de entre... ...árabes radita, en la gran crisis del petróleo... El, ...los países pues, del au no quieren venderle a Occidente... ...hay una gran escasez y la economía se va, se va al carajo. En España esto es mucho más... ...se agrava con la transición y la muerte de Franco... ...o sea, la situación se hace mucho más dura... aunque también son los momentos, ¿no?, que hay, aparecen nuevas cosas... ...y momentos también para, para divertirse, ¿no? En el 76 se aprueba la, la ley del suelo de la nueva ley del suelo, ya la primera casi que rige todos los primeros años de la democracia. Y en esta ley, pues, identifica las parcelaciones como un problema urbanístico y las define, es la primera vez que se definen en la, en la ley. Esta definición de parcelación sigue prácticamente en la misma, en la misma hasta ahora. ¿no? Y además pone medios para, para evitarlo, y el medio que pone es controlar las ventas. Y, y pone ahí que, bueno, que los notarios y los registradores, antes de... ...o para, para hacer la escritura y para escribirla... ...tienen que tener una licencia municipal... ...para para, escribir, para hacer la venta y escribir el documento... ...sin embargo eso, pues por los motivos que sean... ...eso no se, no se lleva a cabo, ¿no? Entonces, ...hay algunos escritos como este de este señor... ...notarios registrado que reconocen... ...que por lo que sea, pues no se pide la licencia... ...se siguen haciendo segregaciones, sobre todo... ...quizás no ya con las parcelas que eran antes... ...parcelas pequeñas, hasta de 300 y 300 metros... ...que hay en la vega... Si no son solo parcelaciones, eh, basadas en la unidad mínima de cultivo de regadillo, que son todas esas que conocemos, de 2.500, 3.000 metros, todas empiezan, empiezan aquí. ¿no?